Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo otros 7 pilotos animados que personalmente creo que merecen tener su propia serie. Antes de comenzar, muchas gracias a las personas que participaron en la primera parte de los pilotos animados, si este contenido recibe apoyo, pronto habrá una tercera parte del mismo. Ahora comencemos. El primer piloto sería Cliffside, un corto animado perteneciente a Liam Birker's Animation. El mismo fue estrenado el 30 de mayo del año 2018. Este genial corto nos cuenta las aventuras de Wylon, un chico demasiado seguro de sí mismo, yo, su apática compañera y una monstruo araña fácilmente emocionable llamada Cordy, quienes se encuentran en una comedia animada del lejano oeste. El piloto trata como Wylon aprende rápidamente que sus audios audaces palabras de pistolero pueden llevar a consecuencias horripilantes cuando las usa su nueva superfan Cordy. Ahora él tendrá que dar ciertas explicaciones y enfrentarse en un duelo o dos si quiere salir de este problema. outlaw Anything. Continuamos con Welcome to Showside, piloto estrenado el 27 de octubre del 2015 basado en los cómics realizados por Ian McGinty, un artista gráfico conocido por su trabajo en los cómics de Hora de Aventura, Vian Poppycat e Invasor Sim. En este breve corto conocemos a Kit, Moon y Belle, tres inseparables amigos que viven su cotidiana vida hasta que un portal mágico los encamina en una extraña aventura. Aquí, en unos minutos, nos presentan el pasado de Kit. Conocemos la magia de Moon y el personaje de Vele entra en acción. En la descripción pueden encontrar el piloto completo de esta y las otras animaciones de este video para que puedan verlos completos. long time. My Hey, look, Bird's water Ahora me gustaría hablarles de Amethyst Princess of Hangar, perteneciente a DC Nation Shorts. El corto fue publicado el 11 de julio del año 2013 y fue dividido en cortos de 7 partes de 2 minutos o menos. Algo bastante interesante es que esta no es la primera aparición de Amatista, ya que es un personaje creado en el año 1983, siendo su primera aparición en el cómic Legión de Superhéroes número 298. Luego de esto contó con su propia miniserie de dos números, escrita y creada por Dan Mishkin y Gary Kong con colaboración de Ernie Colón como artista. Luego de esto, tuvo algunos tomos y apariciones especiales en otros números, culminando con un reboot en el año 2012 para el universo de los nuevos 52, siendo el personaje principal de un nuevo volumen de la serie es world of Sorcery. Amatista, entre su gama de poderes, posee la habilidad de volar, el uso de hechizos, manipulación de energía, transmutación de materia, así como el poder de aprovechar otras fuentes de energía mágica que le permite amplificar sus propios poderes. Para que se hagan una idea, es lo suficientemente poderosa como para enfrentarse en batalla contra el mismísimo espectro. Volviendo al corto animado, aquí conocemos a Amy Winston, una chica que es mágicamente transportada a otra realidad. Esta vez, con un diseño estilo Magical Girl, Amatista emprende una aventura dentro de un videojuego llamado Hangword donde luego de enfrentar diferentes criaturas, finalmente derrota a Dark Opal. Al cumplir su misión, logra volver a la realidad. Esta miniserie contó con una famosa productora de origen nipón llamada David Productions. Wait... This is a Jojo Reference, y con los diseños realizados por Brianne Drowhart, conocida por su trabajo en el diseño de personajes de la serie Teen Titans, Scooby Doo, Batman The Brave at the Bold, entre otros. Desafortunadamente, no se han dado más noticias acerca de una serie basada en esta mágica superheroína, pero quiero su opinión, ¿les gustaría ver más aventuras de Amatista en su propia serie? Volvemos al lejano oeste con Long Gun Gulch, serie que aún no cuenta con piloto, pero nos muestran un adelanto mediante un trailer que posiblemente se estrenará a mediados del 2019. Este proyecto fue creado por Tara Billiger, conocida por ser diseñadora de personajes de los cortos de Mickey Mouse y Zack Bellísimo, quien trabajó en los Storyboards de Victor y Valentino. Estos grandes talentos se unen para crear una comedia llena de fantasía que trata sobre dos jóvenes alguaciles que deben servir y proteger un mundo lleno de criaturas legendarias. En su historia seguimos a Ryhide, una beaker hiperactiva y al sarcástico, Snack por su travesía en búsqueda de convertirse en Cherry. Su improbable amistad hace que aprendan el uno del otro mientras se enfrentan una variedad de problemas dentro de un pueblo lleno de personas que no están exactamente de su lado. Entre ellos se encuentran el estricto y neurótico alcalde Rockhart, BW, el misterioso Casa y Mako, un tiburón mutante, y su pandilla de bandidos. Este proyecto es financiado de manera independiente a través de una exitosa campaña de Kickstarter y el producto final será un episodio de 17 minutos, el cual se estrenará en su canal de YouTube como ya mencioné este 2019. Continuando con los pilotos, el siguiente en la lista es Planet Panic, un corto estrenado el 10 de febrero del año 2018. El mismo pertenece al programa de cortometrajes animados de Nickelodeon. Este proyecto es creado por Jim Goldstein, diseñador de escenario de The Loud House. Aquí nos presenta un mundo donde monstruos gigantes rondan por la ciudad, pero que son tan como el tráfico. En el corto vemos a Pibos, un héroe de entrenamiento junto a su mentor Zeus, los cuales tienen la misión de rescatar a un gato de un árbol, pero en Planet Panic, un simple rescate de un gato puede desembocar en mucho caos y destrucción. La trama tiene similitud con la de OKKO, OK donde los héroes realizan actividades diarias de manera épica. Sin duda, este corto merece una oportunidad para poseer una serie completa. Seguimos con Harpy Geek, otro corto animado del programa de cortometrajes animados de Nickelodeon, lanzado el 3 de marzo del año 2018. El mismo se encuentra basado en los cómics de Brian Dohart, sí, la misma de diseño de personajes de Amethyst Princess of Hangworth. Esta animación nos muestra a Harpy y su mascota Pumpkin, quienes viven en una tierra de fantasía donde disfrutan de un día tranquilo. Tranquilidad que se ve interrumpida por una discusión entre un dragón y una babosa gigante que, com a destruir el bosque, pero nuestra heroína no tardará en detenerlos con ayuda de su gato mágico. Al igual que Planet Panic, aún no existe información sobre un lanzamiento de su serie. El último piloto de la lista sería Satina, estrenado el 1 de marzo de este año. El mismo es una animación creada por Hannah Daigle. Aquí conocemos a Satina, un pequeño demonio que no puede dormir y recurre a su mamá Lucía para que le dé un vaso de agua, pero al vivir en el infierno allí no existe el agua, por lo que debe ya llamar a su ex marido por ayuda? Al final este accede a dárselo mediante un portal que conecta la tierra con el infierno. A pesar de ser un corto que dura menos de 3 minutos, sin duda alguna es bastante entretenido. Este fue un proyecto estudiantil basado en viñetas cómicas del mismo creador. Sus diseños y animación me recuerdan un poco a clásicos como Ren y Stimpy o al estilo animado cuadro a cuadro de Hanna-Barbera. Satina nos muestra que con una buena idea de la mano de una animación clásica se puede llegar a ser un gran corto animado, pero esto es solo mi opinión personal, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gustaría ver más cortos de satín en el futuro? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Para finalizar este video me gustaría hacer dos menciones especiales, ya que si bien no los incluyo en la lista anterior, cabe destacarlos. El primer piloto sería Paseando con Burgers, estrenado el 6 de noviembre del año 2016. El mismo es un corto animado creado por Andrés Salaf, artista de Storyboard de la serie Un Show Más. La historia se desarrolla en el año 6000 d.C. y por error, verdes acaba siendo nombrado embajador de la Tierra en la alianza planetaria. En el piloto, verdes es encargado de entretener la llegada del príncipe Radigan, un reptil antropomórfico de otro planeta, pero debido a los juegos de Berges, Radigan promete destruirlos. Sin embargo, es detenido al comer el sándwich de carne del mismo Burgers, finalizando el episodio en una fiesta. Sin duda, la trama de volando con burgers es bastante extraña, pero te hace recordar las aventuras de Mordecai y Rigby en un show más. Mi problema con este corto es que, al igual que me pasó con Compañeros Paranormales, se siente más como un episodio aislado de una serie ya establecida, y al ser un piloto creo que deberían enfocarse más en atrapar a su público, objetivo que no cumplieron en mi caso. La siguiente mención especial es para El verano sin fin de AJ, una serie creada por Toby Jones, director súper y coproductor de Ok Que Yo Seamos Héroes. Al igual que Paseando con Burger, también fue artista de storyboard de Un Show Más. Este proyecto animado fue estrenado el 25 de enero de 2016 en el programa de pilotos de Cartoon Network, este corto nos muestra a AJ junto a sus amigos Danny y Morgan. En el mismo, AJ logra entrar en una empresa donde a medida que sube de posición las cosas se van volviendo un tanto extrañas. Personalmente, esta animación luego de varios minutos puede resultar tediosa, ya que sus personajes al ser muy planos no te convencen de quedarte allí a la espera de más. Por el lado positivo, cuentan con un talentoso y experimentado equipo de animación, pero sin el apoyo de una buena trama y ejecución de la misma podría quedarse solo en pilotos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que todo esto es mi opinión personal y pueden diferir o concordar conmigo. Los invito a escribir su opinión en la caja de comentarios. Les recuerdo que en la descripción encontrarán los respectivos links para que puedan ver los episodios completos. También recuerden seguir la página oficial del canal para más noticias, al igual que mi Instagram por si quieres conocerme un poco más. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark ¡Tons! Entonces...